¿Cómo están amigos y bienvenidos a esto que se llama CurioSesco CurioSesco? Eh, muchas gracias a todos los que están viendo este nuevo proyecto, por así decirlo eh, Esta nueva etapa del canal en el cual regresamos a lo que estábamos haciendo Que es probar cosas, eh, hacer algunas pues cosas diferentes, cosas que no habíamos probado eh, Y entre ellas esto, ¿qué es esto? Eh caminando por ahí, traigo estos productos que no son menciones pagadas, y que, que ya están preparados, por cierto, ya no puedo jugar tanto con ellos. Estos productos son, aparte de ser de la sierra, que ya hemos este, probado varias cosas, este promete ser mole con pollo o pollo con mole. Que es cochinita pibil y este último, que este es el que más me llamó la atención, el de barbacoa ya están calientes, ya los preparé eh, primero que nada vamos a poner cada uno en un plato y los vamos a probar, si de verdad saben algo, mis expectativas no son tan, eh, tan buenas <ríe> con estos productos como quisiera, ya que anteriormente hemos probado eh, comida que promete ser eh, instantánea que promete ser este, pues sí, instantánea y no ha salido tan bien estos, estos se preparan ya sea en microondas o en eh, sartén. Si quieres hacerlo en sartén, tienes que bueno, te dice vacía el contenido y calienta. O si es en microondas, tiene que estar 90 segundos a ver si se alcanza a distinguir. Entonces, vamos a empezar con el pollo con mole. El pollo con mole ya no es tan complicado hacerlo, este, pues hacerlo, eh, digamos, instantáneo, ¿no? Porque ya existe eh, la variante. El pollo de por sí, Doña María, el mole, perdón, el mole Doña María Es el que ya existe Lo que me interesa, o lo que me preocupa de este Creo que sería más bien la consistencia o el color Ya abriéndolo <ríe> Se ve así <ríe> eh, No sé si se vea tan bueno que, como creen ustedes ah, Pues si lo, lo ves Parece algo que habría hecho un niño <ríe> Pero... Eh, el aroma pues es bastante convincente Si sí, huele a mole con pollo Si sí parece ser mole con pollo El segundo que voy a abrir es este El de cochinita pibil También vamos a sacarlo A ver Y desde ahorita pues, sí puedo notar Que las consistencias se parecen mucho Mucho, mucho, mucho Pero este pues es ligeramente más Claro eh, al principio creí que podrían ser frijoles con, porque cuando fui a, a comprar de verdad parecía que eran frijoles con cierto guisado, pero a la menor hora es puro guisado. Entonces pues igual. Fíjate que el aroma es muy similar al otro, tal vez sea el, el conservador, o el hecho de que no especifica si es con pollo porque que yo sepa la cochinita que se hace con cerdo. Aquí está ingredientes. Carne de cerdo, agua, achiote, sazonador, eh, azúcares. Azúcar es muy importante para personas que no pueden comer azúcar. Eh, es importante que entiendan que este alimento contiene azúcar. Lo cual es importante. Vamos con el último, pero el que más curiosidad me da. Primero porque está caldoso. Está caldoso, entonces este yo creo que... <risa> Voy a ir por un plato hondo Bueno, pues ya fui por lo, todo lo necesario eh, Este, el que les estaba enseñando Este de barbacoa La verdad es que me sorprende un poco Porque tiene caldo Tiene caldito, entonces Lo que voy a hacer Ya fui por un plato extendido Y ahí está Tiene Parece que es caldo de barbacoa, pero no me dejaría tanto engañar. Ahora vamos a empezar a probarlos, evidentemente. No puedo hacer un review de un producto sin probarlo. Estas son unas tortillitas especiales de taquería, <risa> con las cuales pues vamos a probar cada quisadito. No, vamos a empezar con el clásico, el mole con pollo. Molito con pollo en este. Ahí está, vamos a ver. Vamos a probarlo, uh -huh. híjole. Sabe, bueno, pero desde ya me empieza a saltar algo en, en el mole. No soy el experto, pero comiéndolo. Siento que está crudo, si sí se siente como un poquito crudo, no sé si les ha pasado, como que el, el, el mole no, no está tan bien cocido e incluso siento mucha falta de especias, el mole es un producto que está rebosante de sabor, tiene mucho sabor y este no lo tiene. Sinceramente tiene un sabor muy light. Eh, no pica. El mole debe de picar. Pero tiene que ser dulce a la vez. Eh, tiene que ser bello e inesperado. <risa> pero no, no. No me gustó. Igual calificación al final. Y vamos con el... Eh, ¿Cómo se llama? La cochinita pibil. En cochinita pibil no me considero tan experto. Muy pocas veces he comido cochinita pibil. Eh... Pero igual vamos a probarlo. Aquí está el taquito. Mm -hmm. Mm -hmm. Fíjate que en este detecto ya siendo justos un cambio de sabor... Porque casi siempre la comida de, de. microondas tiene un mismo sabor. No sé. No sé qué, qué tenga que ver. Si es el. Eh, si es el, este. el conservador o algo. Que de pronto toda esta comida tiene un sabor muy similar. Claro que al momento de probar. Eh, la cochinita sí sabe diferente. Mm, me atrevería a decir que sí sabe un poquito a cerdo. De nuevo le falta sabor, le falta picar porque hasta donde tengo entendido si sí es ácido este guisado Pero no solo es ácido sino como que también tiene que picar un poquito mm. La textura también tiene mucho que ver, es muy similar al mole Esta es la cochinita Y este es el mole, o sea viéndolos juntos si los ves juntos, eh, la cochinita es un poco más clara que el mole que es completamente café. Pero de todos modos sí se siente la diferencia. Incluso solitos. Igual la carne es muy chiclosa. La carne de cerdo tiene, se siente como pollo. Como, como pollo deshidratado. Y el pollo, mmm, ya comiéndolo con tor sin tortilla, tal vez sí pasa un poquito más. Pero de nuevo, la cuestión es que son sabores muy apagados. Nada que ver con nuestra gastronomía, que es rica en sabores. Ahora vamos con este. Este es el que más eh, morbo me daba, porque tiene caldo. O sea, tiene caldo como si fuera caldo de barbacoa. Pero también tiene carne. O sea, haz de cuenta que como esa gente... <ríe> esa gente enferma que va a un puesto de... De carne, de carne. ¿eh? Va a un puesto de barbacoa. Y pide unos cuantos tacos y se los echa a la carne. En vez de comérselos con tortilla. Como todo buen mexicano debe hacer. Es lo que pasa aquí, ¿no? O sea, vamos a revisarlo. Eh, ya lo... Eh, tiene, les digo, tiene... Creo que esto es cebolla. No, tiene arrocito, o sea, tiene el clásico arrocito. Y. Ah, aquí está. Esto es lo que quería mostrarles. Ya y la comida. Lo bueno es que nada no son como yo. Un garbanzo. Un garbanzo. Los garbanzos son muy especiales en su cocimiento. Eh, ya cuando están este, muy suavecitos. Este está duro. <risa> no es cierto, me engañó está suave. Suave, pero vamos a probarlo. Aquí lo tenemos. Yo creo que probamos primero el taco, ¿no? Aquí traigo mi clásica super tortilla, eh, super tortilla de taquería, porque estas son las buenas. Vamos a probarlo. ¿Quién no se ha echado una buena barbacoa cuando está crudo, cuando sale a fiestear? Vamos a ver. Aquí está el taco, chavos. Mm. No lo sé, Rick. Tengo que volver a probarlo. No sé si es la tortilla fría, pero de nuevo nos encontramos con este problema. La comida está muy, este, pues muy insabora digo yo soy alguien que no come picante no me gusta tanto el picante lo han sabido los que siguen este este canal desde hace tiempo pero hasta yo siento que eh, les falta sabor le falta sal le falta intensidad pero vamos a probar el caldito vamos a buscar unas este aquí está unas este aquí está y bueno ¿Qué les digo? El caldo. El caldo no está tan bueno que digamos. Eh, en realidad solo sabe a carne. Que el caldo es eso, ¿no? Evidentemente, este agua con carne. Pero hasta eso tiene un sabor. O sea, la carne. De, la, el caldo de barbacoa tiene un sabor, tiene algo que lo hace muy especial. Y ya probando la cucharada completa. Se parece, o sea, yo creo que se parece, pero todos los que hemos comido mole, los que hemos comido este cochinita, los que hemos comido caldo, hemos tomado caldo, perdón, evidentemente nos vamos a dar cuenta que no son estos platillos. Eh, ¿Sabes cómo lo siento? Lo siento como cuando, cuando una persona que no es de este país hace un guisado. Yo siento que así ha de saber. No sé si has visto ese video en el que están haciendo mole. Pero le ponen, eh, bueno, o sea, vierten literal el chocolate, este, cerezas, cerezas o no, este, moras azules, leche, chile y después de eso lo fríen y después lo congelan como si fuera un pastel y lo vuelven a enfriar y yo siento que esas comidas se parecen, o sea, eh, la sazón, o sea, la sazón es lo que les da el sabor. Porque viendo mal el sazón eh, y tal vez la, <risa> las insalubres condiciones en las que se preparan estos guisados normalmente, es el sabor. O sea, tristemente es el sabor. Creo que, este de nuevo, opción buena. Yo me quedaría con el de mole, el de pollo con mole. Y eso porque se parece un poco más. El de cochinito papel, eh, pues, ah, hay un día que tenga prisa lo compraré y me lo comeré nada más para llenarme, no porque quiera comer una buena cochinita pil y el caldo de barbacoa ni la barbacoa, definitivamente eh, no me fascinaron, no me gustaron, eh, los compraría sí, tal vez lo que se puede hacer, digo ahí el tip, comprarlos y sazonarlos a tu gusto tal vez sí. Pero, de todos modos, hay cosas que no van a checar, ¿no? Como el caldo, o sea, por ejemplo, el, el color del caldito, del caldo de barbacoa. Este es naranja, cuando el caldo de barbacoa es ligeramente rojo. Entonces, hasta eso el, caldo, el color del caldo es diferente. Pero bueno, eh, estas cosas no me hacen decir curiosesco, curiosesco. De todos modos, muchas gracias a todos ustedes por haber llegado hasta este punto. Recuerda que te puedes suscribir en mi canal de YouTube, Los Cuentos de Fab. Y también tenemos un apartado especial de podcast, que son los podcasts de Fab en, en Spotify. Y también subimos episodios de podcast semanales. Así es como va a quedar este nuevo calendario. Esto no fue CurioSesco, CurioSesco. Hasta la próxima.